programa de artesanías de Colombia para divulgar nuestros valores nacionales e identidad como nación. Un espacio de la televisión cultural de Inravisión. Buenas noches. Les recordamos a todos los artesanos que ya el 11 de septiembre se inicia Expo Confort. ...y que por lo tanto quienes estén interesados en participar... ...deben inscribirse ya en la División de Promoción de Artesanías de Colombia... ...para ello es indispensable que traigan las muestras... ...que van a vender durante el tiempo a la exposición... ...otra cosa importante es recordarles... ...que se están dando créditos a los artesanos... ...en la División de Créditos, repito, de Artesanías de Colombia... ...para ello deben dirigirse a doña Gloria Cecilia Duque... ...quien es la persona encargada de ellos... ...estos créditos no tienen ningún problema para conseguirse, no necesitan tener fiador con finca raíz ni nada, y realmente son muy útiles para el artesano. Los invitamos pues a que hagan uso del crédito de artesanías de Colombia. Como les habíamos informado la semana pasada, hemos tenido la suerte de contar hoy nuevamente con Cristóbal Kigua para que nos hable sobre la mochila aruaca. Vamos pues a nuestra próxima sección para dialogar con Cristóbal. el taller artesanal Bueno, Cristóbal, primero que todo quiero agradecerle el que nos acompañe. Ahora paso a que preguntarle cuál es la tradición que representa la mochila aruaca. Bueno, primero que todo vamos a hacer una diferencia. No, primero que todo cuénteme ¿Qué, qué, ¿Quién las hace? ¿Cómo las hace? ¿Cuál es su tradición? Bueno, Después hablamos de la diferencia. Esto lo hacen las, las indígenas, o sea, las guati, eh, que son la esposa de uno. La eh, indígena o la mujer arhuaca, se le dice guati. Bueno, esto es un trabajo de las guatis. Esto primero eh, se hace... ¿Y las hace únicamente para el esposo? Sí, esto se hace para, únicamente para el marido, que son tres. La, la tercera, la, la segunda y la primera. Entonces esto lo acompaña a uno, pues, todo el tiempo, y cuando se acaba, pues le hacen otra humo. ¿Y esas se las entregan a ustedes el día que se casan, o las van haciendo una vez que se casan, se las van haciendo a ustedes? No, eso sí, sí. en cualquier tiempo puede hacerse. Esto no, no tiene problema. Sí. Y entonces, ¿esta es la que le hizo su María Elena, su esposa, a usted? Sí, esta me la hizo Lucelena a mí. Ah, Lucelena, perfecto. perdón. Duró, haciéndola dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. ¿Y los, tra los tamaños de las tres son distintas, o tienen el mismo tamaño las tres? No, eso sí no tiene problema, pueden ser iguales, una pues es más grande que otra, eso no, no, no hay medida. Bueno, ahora cuéntenos un poco sobre todo el proceso de la mochila de ahora sí. Bueno, eso primero eh, el motilado de la oveja, ¿no? Después el, el lavado y después viene el hilado en uso. Bueno, aquí tenemos dos mochilas. Esta mochila y esta son del mismo material. El la que tiene usted y la sí. que tengo yo. Sí, Vamos a ver despacio. Dos mochilas. El material es el mismo, ambas están en negro y blanco, pero la diferencia es que esta, todo el mundo creería que es una mochila huaca y resulta que esta no es una mochila huaca, esta es una mochila tanquera. La legítima huaca venía siendo esta. ¿Y en qué se diferencia? O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia en elaboración de la una y la otra? Bueno, primero que todo el hilado, por ejemplo, de la mochila tanquera es un hilado burdo. Es un hilado grueso, eh, es de una sola fibra. En cambio el de esta es un hilado finito, todo parejo. Y, y los pelitos, estos pelitos no se le nota mucho, a diferencia de este. Bueno, eso este, es primero que todo en el hilado. Segundo, tenemos otra diferencia en el tejido. El tejido de esto es un tejido ralo, o sea, usted le estira y se le notan los, los rotos. Aquí se le notan los, los, los tejidos, los rotos de puntada a puntada. Sí. En cambio, en esta mochila, usted por más que la estire, ella no... no, no... las juntas para que la gente pueda apreciar más. Sí, por más que se estire, esta no se le ve roto. Y el tejido es un tejido más tupido, claro. a diferencia de esta. Y ambas parecen que fueron las huacas. Resulta que una es a tanquera esta y otra es a huaca. Ahora, ¿la tanquera siempre viene así en líneas blancas y negras? Sí, esa es otra característica. La tanquera solamente viene en este color blanco y negro. ¿Y en líneas? Sí, en líneas. En cambio, esta, la arhuaca, la legítima arhuaca, viene dibujada. Estos son los dibujos. Y todos sus dibujos tienen sus significados. Ahora, hay otra cuestión. Eh, claro que aquí también se ven mochilas así, pero entonces se diferencia el tejido que son más finos. Y, y la, el hilado es también más fino. Esa es la diferencia, también puede haber blanco y negro en esta, puede ser así también. Pero entonces estas son más, como con los rotos más, más grandes, ¿no? Y este es más pequeño, más fina. Una mochila de, de estas no durará por ahí tres, 4 meses, en cambio esto dura cinco, seis años, diez años puede durar una mochila de esta. Sí. Y este, eh, este diseño que tiene acá, ¿obedece alguna...? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el que tiene usted? Bueno... Estas mochilas así no están así por simple capricho o que el dibujo no tenga ninguna relación. Sí, este dibujo, por ejemplo, se llama en el dialecto arhuaco, este es el caballín ¿no? este dibujo, ese es el caballín ¿no? que significa camino de caballo, y esta raya significa las bases de la montaña. O sea, quiere decir que están, se movilizan por zonas eh, en, en caballo o en mula y en zona montañosa. Estas son las bases de la montaña. Estos son los caminos de herradura, o sea, el caballingo, el camino de caballo. Toda mochila tiene su significado. Ahora, la mochila huaca no solamente viene en blanco y negro. Viene también en colores, los colores tradicionales, que son el rojo, el verde, pero, entonces, dibujada. Esto se llama dibujar que es una cuestión que demora tiempo, por ejemplo esta mochila dura dos meses para hacerla, desde el hilado hasta el acabado, en cambio una mochila de esta durarán por ahí cuatro o cinco días en terminarla, entonces eh, la gente confunde muchas veces la mochila tanquera con la mochila arhuaca, es por ejemplo que en Bogotá ustedes ven, en casi todos los almacenes ven, preguntan por mochila huaca y le sacan es, esto, que esto no es arhuaco, esto es a tanquero. entonces tienen que apreciar la diferencia de los dos, ¿No? Entonces es importante que ustedes tomen nota de la diferencia del tejido, ¿no? porque en realidad ya cuando se tiene de cerca se puede apreciar muy bien, inclusive en la televisión ya se ve, la, porque el tejido de la verdadera mochila roaca es realmente estupidísimo, ¿no? y el otro sí, como dice nuestro amigo Cristóbal, es mucho más grande se le ve pelitos en cambio la otra es casi totalmente lisa la superficie y, y los bordados están adicional a eso ahora cuénteme una cosa eh, estos qué capacidad de producción tienen los araucos de esta bueno esto es el, la producción de esto es relativo porque esto lo hace prácticamente el hombre para la mujer sino que actualmente a la gente le gusta mucho y lo está persiguiendo mucho. Entonces, eh, haciendo una mochila de esta, por ejemplo, esta clase, duraron dos meses. O sea que una mujer en el año hará para el marido escasamente por ahí unas seis mochilas. Y esta, por ejemplo, esta, esta mochila es mitad lana. Es una, es, la mochila está hecha de un hilo de lana virgen de dos hebras. Una hebra de lana y otra de algodón. Con eso entonces una mochila esta viene durando por ahí unos 5 o 6 años. ¿Y esta es únicamente de lana? ¿Esta no tiene nada de algodón? No, esta sí es pura lana. Esta es pura lana, pero entonces es, es sencillo. Aquí podemos ver, se puede ver la fibra, es sencilla. Sí. No es doble así, cruzada así, no, sino una nomás. Sí, y cuénteme una cosa, si yo le fuera a comprar a usted su mochila, ¿cuánto, ¿cuánto me costaría? No, esta mochila, mejor dicho, no tiene precio. Esta mochila de 1.500 pesos es barata, es regalada. Además, tiene una parte de afectiva importantísima, ¿no? Por lo que veo, siendo que se lo ha hecho la mujer al marido. Y claro, más. sí, esa es la cuestión. Esta es la otra, que le hacen una para uno. Y el, y el significado del dibujo, pues también tiene mucho que ver con la, con la cuestión de, de cultura. ¿Y entonces una de estas qué? No, pues esa por ahí, que Esa sí se consiguen en Bogotá, vino por ahí a 300, 400 pesos. Esa sí le pueden dar, pues, sí. ¿Y cualquier persona la puede hacer y decir que es aruaca. Sí, es que es la cuestión de que están confundiendo esta mochila con esta. Ahora, cuéntenme otra cosa. Eh, Cristóbal, yo creo que es interesante. ¿Los vestidos de los aruacos eh, también eh, los venden o ellos, o, o ellos mismos hacen la tela o la compran a cualquier eh, compañía, a cualquier empresa textilera? No, eh, la, las mantas huacas las hacen de pura lana. Eh, eso lo hace un, la misma persona o hay una persona que le hace a toda la comunidad, ¿no? Claro que entre de la comunidad hay trueques. Por ejemplo, usted me hace eh, una manta, entonces yo le doy a usted la lana y fuera de eso le doy, dijéramos, cuatro o cinco ovejas, dos chivos, así. ¿Y la parte del hilo, o sea, cuando hacen la tela la hacen de lana y de hilo también? Sí, también, la, la, el, porque si la manta la hacen de solo algodón, entonces queda muy, de sola la lana queda muy caliente, entonces hay que revolverle siempre algodón. ¿Y el algodón cómo lo consiguen? A ver, ¿cómo es el, el proceso del algodón? Bueno, eh, resulta que la sierra está dividida en tres partes, ¿no? Entonces, una parte está en el Magdalena, otra parte está en el Cesar y otra parte está en la Guajira. Bueno, entonces, los del lado del, del, del Cesar, le compran a los del lado del, agua, del, del Magdalena la, el algodón sin, sin, sin desmotar, ¿no? El algodón en pepa. O sea, o sea como sale de si, la como mata. Como sale de la mata, bueno, ellos lo compran, lo cambian por artículos, ¿no? Uno le lleva eh, chivos, el otro le da la, el algodón. Entonces la pepa se la sacan y comienzan a hilar ahí directamente del de la mota. Ahí lo van hilando en uso y va saliendo el hilo. Ah, pero es directamente de, de la pepa de, de... Sí, así como de... sale la mata, ahí lo van hilando de una vez. Qué maravilla, entonces eso sí es súper, súper legítimo. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardan en hacer el pedazo de tela para hacer el vestido? Bueno, eh, haciéndolo más el, el hilo para, el, para la manta se gasta un promedio de unos tres meses. O sea, ya terminándose la manta, por ahí tipo seis meses, siete meses. ¿Y esas, esas telas las hacen en telares? Sí, hay unos telares especiales que tiene la comunidad que son ya de, data de siglos, tradición. Ya, ya, ya, claro que ya, ya pasé el tema, pero es que se me olvidó preguntar una cosa importante. ¿Con qué hacen estas mochilas? ¿Con la aguja de crochet o qué? No, es una agujita que parece como una aguja capotera, ¿no? O sea, como una agujita de, cose de, de remendar ropa... Rota, ¿no? rota pero más grandecita. Entonces, eso va la puntada, puntada por puntada. Puntada por puntada y de ahí que dure tanto haciéndose una mochila. Y, por ejemplo, en las telas, hay, ¿hay algunos que todavía utilizan puntada por puntada en vez del, del telar? Eh, para, No, es que la puntada por puntada es para la mochila. Sí. El telar sí es casi básicamente igual que los demás tejidos de los artesanos. Bueno, pues yo creo que ya... Hoy, Cristóbal, se les ha explicado a ustedes muy bien cuál es la diferencia entre las dos mochilas, entre la aruaca y la... la... tanquera. Y la tanquera. De manera que cuando ustedes vayan a comprar mochilas, por favor, mírenlo. Y que sea esta la oportunidad para que aprendan a apreciar el trabajo del indígena colombiano, que realmente se supera a todo y que ha alcanzado un mercado que ya quisiera tener cualquier otro producto. Lamentablemente son pocos, no están estimulados, son cosas muy de ellos, de manera que ¿qué le vamos a hacer. En todo caso, a ustedes agradecemos mucho el habernos acompañado, el Cristóbal, el que se hubiera desplazado a Bogotá para participar en este programa y los invitamos para el próximo mart martes a las 7.45 de la noche. tradiciones nacionales. Un espacio de artesanías de Colombia y la televisión cultural de Inravisión para divulgar nuestros valores nacionales e identidad como nación.